Me llamo Luciano Furtas. soy de Cerdeña. Siempre me he dedicado un poco inconscientemente a lo mismo desde que yo recuerde, a aprender a vivir con lo que hay. Y en Cerdeña pues creo que he empezado a vivir esto desde pequeño con mi familia, cuidar del campo, de la naturaleza, y me dedico ahora a recordar dónde he pasado yo para llegar aquí. O referir a, a lo que comparto, es un poco la memoria que supuestamente tienen los árboles. Mm, normalmente nacen solos. Y son uh, manifestación de la tierra donde ella lo necesita. Luego, uh, llegamos a, a un punto donde manejamos estas cosas y, y damos cuenta que el resultado es otro cuando manejamos y la, el árbol tiene siempre la misma memoria aunque eh, sea un ramo una rama que queda entonces eh, comparto y ayudo a que se comprenda esta forma de memoria yo pretendo un poco resaltar que el árbol tiene también almacenadas las emociones que ha vivido en el entorno con los animales, con las personas, con los seres vivos de distintas clases. Es un poco recordarme de todos los detalles que he vivido de niño que me han quedado grabados.